derechito al vicio somos cine y en esta ocasión especial tenemos un nuevo mega unboxing donde estaremos abriendo una nueva caja junto con 20 sobrecitos 20 sobres de la nueva colección de Fortnite de las expansiones 1 al 12 que encontraremos en la caja de orígenes así como abrimos la caja deluxe y las últimas colecciones ya vamos más de 12 cajas abiertas nos encontramos con esta nueva colección que viene con las cartas legendarias las metalizadas las doradas y las que te faltan de tus primeras colecciones así como vimos Sobrecitos remixados Ahora los tenemos en estos empaques verdes Donde directamente saldrán los legendarios Y las mejores cartas de esta colección Pero antes que nada queremos agradecer A nuestros seguidores de siempre Queremos mandar un mega saludo para Demon Gamer, otro mega saludo para Tiago Benja. y otro mega saludo para Lauke Así que vayámonos derechito Al vicio y obviamente Esto está siendo patrocinado, patrocinado por Mento Plus Mento Plus para que tengas mejor aliento al comenzar tus mañanas, tus tardes, tus días o tus citas, claro que sí también auspiciado por nuestros amigos de Lucky One, el cual te trae diferentes juguetitos hipoalergénicos para tu mochila o algunos que son mucho más grandes de muchos personajes incluyendo los de Fortnite y claro que sí, esta también este unboxing está también patrocinado por nuestros amigos de Flash Gondor quienes nos proveyeron de esta caja y estos sobrecitos, Flash Gondor, lo puedes encontrar en flashkiosco.com.ar y ahora sí, vamos a ver qué onda con la caja, qué personajes nos encontraremos. Tenemos ahí varios, bueno, el bananoire de siempre. Tenemos caballeros, tenemos personajes misteriosos, tenemos al peloche tenemos a Kudlepull, tenemos a Thanos que podría... Thanos, ¿podría salir? ¿Podría salirnos Thanos? Tenemos a ver, la reina de hielo, vikingos, John Wick, lo tenemos ahí a Keanu Reeves. Y qué más, qué más, qué más. Acá nos muestran cómo son los sobrecitos. Uno de estos 20 sobres del color de Al alfajor Jorge El más rico de toda Argentina. Tenemos los sobrecitos totalmente verdes. Acá la página tenés de flashcondor.com.ar. Oficial que puedes encontrar ahí todos sus, todas sus mercas. Todas sus cartas de Fortnite. Y otras colecciones más. Y además la caja, además de tener estos personajes, tiene... Este, bueno, me gusta el patrón ahí, triangular que tiene, con el color verde metalizado. Me copa bastante el efecto de la caja. Y ahí vamos a darle derechito al vicio. Como verán, al principio de la caja, ustedes van a ver que en todas las cajas siempre tenés un computador de todas las cartas que puedes coleccionar. En esta ocasión te muestran las cajas de las colecciones que están dentro de esta serie, dentro de esta expansión de orígenes. Pero bueno... ¿Cuáles cajas de estas ya tenemos? Ya abrimos la caja número 12, la 11, ya abrimos la número 10 también. ¿Qué nos faltaría abrir? Abrimos la número 5 y la número 1. Cada vez nos faltan menos cajitas por conocer en el canal. Pero bueno, vamos a empezar abriendo la caja. Abriendo la caja y vas a ver que ya hay varios personajes como el Batman que te batmanea. Y otros más que aparecen impresos, de los cuales podés tener algunos de estos. Y en la caja arrancaremos con... Esto sí o sí te sale si compras la nueva caja. Tenés a Rutina con 875 puntos de resistencia. Es la número 2078 de la colección, tipo tijera. Seguido por el Chief Hopper. Tenemos a Chief Hopper de Stranger Things. Claro que sí, antes de que se fuera la madre Rusia a pelear contra los conspiradores. Y tiene 500 puntos de resistencia. Muy buena carta, pero me doy cuenta de que atrás también teníamos a. War Warrior, la guerrera mundial Con 780 puntos de tecnología Y 740 de ataque Me copa mucho que tiene la remera de campeona Con el trofeo de campeona de batalla Seguido por La Ice Queen Ya es como nuestra tercera Ice Queen que conseguimos Y en esta ocasión tiene 900 puntos de ataque Y la carta 1140 de la colección Seguido por Te digo, hoy tenemos cartas para ratos Hoy tenemos cartas a rolete Porque este es un mega unboxing Si recién nos estás Conectando, si recién estás viendo el vivo, vamos a tener para rato Tenemos la Calavera Fluo, que es la número 940 de la colección Con 780 puntos de resistencia tipo tijera Mirá cómo va a brillar en la oscuridad, dando muchos sustos Después tenemos a Almadena, Almadena todo barbudo Todo hecho para la acción, ahí ya está todo camuflado Con 740 puntos de resistencia y un fondo rojizo como su barba Seguido por la buena de Ramírez, Ramírez ahí con esas gafas tácticas, tiene 670 puntos de resistencia y es de la número 72 de la colección, de las primeras que te encontrabas. Después, ahora sí, nos encontramos al Batman, el primero Batman, pero para, para, para, ¿Es, ¿qué tipo de Batman será? ¿Es el Batman de Nolan? ¿Es el Batman de Pattison? Es un Batman más clásico. Este tiene 925 puntos de resistencia y es la carta número 2000 de la colección. Muy buen número. Seguido por Synapse. Tenemos a Sinapse. Ahí con un pelo bien del color de crema del cielo. Con 800 puntos de ataque y 925 de resistencia. Es la carta 2053 de la colección. La buena de Sinapse. Seguida por. Slumber, tenemos acá al Slumber el gatito, con 990 puntos de resistencia tipo tijera y es la carta 1807 de la colección. Después nos encontramos a Kuno, la Kuno Ichi, la Kuno Ninja, la Kuno es una Kuno Ninja tipo tijera con 790 puntos de resistencia, ya la encontramos en el número 1469 de la colección, seguido por... Ah, mirá, lo tenemos Star-Lord. Por primera vez nos sale Star-Lord en la cajita. Tipo tijera con 850 puntos de ataque. Es el líder de los guardianes de la galaxia, nada más y nada menos. Con, bueno, tenemos sus auriculares de sus Walkman, escuchando la musiquita bien retro. Y la máscara para poder pelear en el espacio. Seguido por Calamity Full. Calamity Full está totalmente armada con 950 puntos de resistencia. Y es la carta 951 de la colección. Seguido por Río, primer disparo. Ya teníamos a Río Grande, ahora la tenemos en primer disparo. Su primera versión, mucho más joven, más potente, con 690 puntos de ataque. Muy copada. Seguida por... La tenemos a la Penny. Pero en esta ocasión no es una Penny gringa ni una Penny normal. Es la Penny demoledora con 790 puntos de ataque. Bastante cool. Seguido por... Tenemos a la Harper. Harper, Harper, Harper. Me recuerda a un personaje, Harper. No recuerdo cuál. A ver, tiene 475 puntos de ataque. Y es la carta 130 de la colección. Seguido por... A ver, ¿qué otra más te encontrás en esta caja? Lo tenemos a Forastero. Lo tenemos a Forastero ahí, todo tapado con 721 de resistencia. Es la carta 146. De las primeras cartas que podías conseguir. Junto al explosivos. Lo tenemos al maestro de los explosivos. Ahí en la carta número 1825 con 895 puntos de tecnología, nada mal, nada mal, totalmente armado para explotar con de todo, tenemos después a Eternal Voyager, tenemos ahí a un, me recuerda, ale, me recuerda al Eternauta, ya van a, pues si leyeron Eternauta lo van a entender, pero es el Eternal Voyager con 835 puntos de resistencia, tipo tijera, y ahí vemos cómo se refleja la red a través de su casco espacial, Después nos encontramos al mítico Shaman, la carta 1222 con 870 puntos de resistencia y tenía solamente 225 de tecnología. Ahí todo enmascarado, todo mítico. Tenemos al Shaman seguido por Amuya, Amuya, el Lord de los Samuráis. El Lord de los Samuráis tiene 999 puntos de ataque. Es, por, deci por así decirlo, una de las cartas más fuertes que nos podemos encontrar. Además de que tiene 996 de resistencia. ¡Wow! Después nos encontramos a... ¡Mirá qué loca que está la bombardera! La bombardera se parece a Ghost Rider. Con 890 puntos de resistencia. Es la carta 734 de la colección. Seguido por... Ahí lo tenemos al defensa dedicado. Futbolista mundial con 400 puntos de resistencia. Es la carta 464 de la colección. Seguido por... <risas> el saqueador dulce, el saqueador dulce tiene acá unos 750 puntos de ataque, nada mal, totalmente hecho de jengibre, seguido por la luna, la luna creo que ya la teníamos, es la carta número 100 de la colección, de los primeros sobrecitos, del, de la primera caja la puedes conseguir a luna con 520 puntos de resistencia, Seguido por la Bucanera, la Bucanera que tiene unos 540 de ataque y 645 de resistencia para piratear junto con Johnny Depp, para piratear con de todo, seguido por... La tenemos a Cristal con sus lentecitos de Cristal, a Cristal la habíamos visto congelada, ¿no? A Cristal la vimos en una carta que está totalmente congelada en una de las últimas expansiones la conseguimos. Y acá lo tenemos con 840 puntos de resistencia, es la carta, 1682 de la colección, seguido ido por el copadísimo, el grosso, el buenísimo de Keanu Reeves en su papel de John Wick. Él es el asesino de asesinos, es el asesino de las mafias más asesinosas de todas las organizaciones asesinas que hay en toda la nación, asesina, es tremendo el protagonista de la saga de John Wick que ya va a contar con una tremenda cuarta parte. Que tiene que salir sí o sí. O el año que viene. O a final de este año. Creo que el año que viene ya. Pero está buenísimo. Tiene 900 puntos de ataque. Qué grosso total. Seguido por la Sidewinder. Mira esta. Mira esta cazadora. Mira esta. Mira cómo controla esta controladora de serpientes. Con 850 puntos de ataque. Y 945 de resistencia. Seguido por... <risa> Lo tenemos al peludito, al furro del líder panda, todo lleno de pelos, todo lleno de. Como un panda con 825 de resistencia y 815 de ataque. Seguido por otra Penny. Tenemos a la Penny Vintage Tech. Con bueno, con una ropa bien al estilo. ¿Qué te puedo decir? Steampunk sería más o menos su estilo de Vintage Tech. Con 615 puntos de ataque. En la carta 659 de la colección. Seguido por la Coneja Peleadora. La Coneja Peleadora tiene 500 puntos de ataque y es la carta 201 de la colección. ¡Lista para Pascuas! Entonces estas son las cartas que te vas a poder conseguir en, el, en la caja. En la caja coleccionadora tenés a, Johnny, a John Wick. Lo tenés también a Harpa a Hooper que tenés varios clásicas más. Pero llegó el momento que todos estábamos esperando. Llegó el momento en el que todos decimos... ¿Qué nos saldrá después? Si ya tenemos esto en la caja ¿Qué nos puede salir después en los sobrecitos? Y vamos a darle átomos Vamos a darle átomos porque Son muchos sobres Son muchos sobres realmente Así que muchas gracias nuevamente a nuestros amigos De Flash Gondor y a quienes nos ven Siempre, todos los días en el canal Va dedicado a ustedes Empezamos con el primer sobrecito Donde tenemos acá la cara de Thanos La cara de Thanos y las gemas del infinito Después tenemos otro sobre donde aparecen un guerrero con de todo, ahí lo tenemos, oh, el peludito favorito de todos Son esos dos los diseños de los sobres, tres sobres de Thanos o sobres de peludito ¿Y quién sos vos? ¿Team Thanos o Team Furro? Comentanos debajo del video cuál team sos Y comentanos ahora o antes de cada apertura de sobres, qué carta pensás que va a salir o qué cartas crees que nos puede salir y también vamos a ver cuál es la repetida de esta de esta ocasión, de esta semana, la que más se va a repetir. Arrancamos con cinco sobrecitos, va, cinco cartas en este sobre, y... La primera que nos encontramos es Shot Caller. Ahí todo tapado para disparar, con de todo con 875 puntos de ataque. En la carta 1468 de la colección. Seguido por el Acechador Aéreo. Tapado para no ser atacado por ningún tipo de gas venenoso con... 710 puntos de ataque y un fondo bien flúor. Seguido por la carta de... Lo tenemos a Kenji. A Kenji nos salió en uno de los sobrecitos retros. Uno de los sobrecitos originales de las primeras tandas teníamos a Kenji. El Samurai totalmente vendado como Shishio. Tiene 800 puntos de ataque. Seguido por... La Gis, la Jesus Christ también con un fondo fluorbio. Mira qué copado. Mira cómo se ven en contraste ambos colores fluors. Ambos de diferentes colores, mira cómo se ven en contraste, es tremendo. Es buenísimo el efecto óptico que hay detrás de la cámara, no sé si lo llegan a notar ahí, pero bueno, ella tiene 625 puntos de ataque en la carta 75 de la conexión de la primera tanda y nos encontramos acá esta carta legendaria, claro que sí nada más y nada menos que del asaltante conejo, el jonsi preparado para conejear en pascuas con 900 puntos de ataque es la carta 1859 de la colección me copa un montón, ya vimos que tiene los efectos flúor de fondo, este, flúor, este también efecto medio dorado también está copado muy buen primer sobrecito esperen que me acomode un poco y vamos por el siguiente ya abrimos el primer sobre Vamos a abrir uno del Team Furro. Vamos a ver. Abrimos este. Y recuerden comentarnos debajo del video qué carta esperás que salga. Qué cartas de las primeras. Uy, ¡Oh, ya nos adelantamos uno. Vamos a ver que tenemos. Cinco cartitas. Cinco cartitas y la primera es. La Scout. Las encontramos a la Scout que es la misma. Pará, es la misma. Sí, el es el Jess, pero decidió ir al shopping y cambiarse de ropa por completo. Decidió cambiar de look, de destino, con 510 puntos de ataque. Y otro color flor bastante cool. Es la carta número 136 de la colección. Ya mira qué, mira esta legendaria que nos encontramos ahora. Mira esta metalizada que nos encontramos ahora. Es el Psycho Bandit. Es el Psycho Bandit, es la segunda vez que lo encontramos. Y en esta ocasión, mirá, está bastante copado la carta del sobre, es la carta de la expansión en el que salía. Es la carta 1749 con 980 puntos de ataque, ¿no? Vamos a ver si la siguiente es tan poderosa. ¡Ah, no es tan poderosa! Pero bueno, está bien copada con ese efecto flúor. Es el agente de Elite, totalmente camuflado para unas tácticas nocturnas. Con 670 puntos de ataque es la carta 166 de la colección, seguido por... Mirá si este sobre no está tan copado que tiene varias legendarias. Mirá este, ¿no? Con un metalizado ahí, bastante copado de fondo, dorado. Es Galaxy. Es representación de la galaxia misma, la carta 754 con 830 puntos de ataque. Mirá luego cómo te galaxea con de todo y es este tipo de tijera, seguido por... Una dorada de Instinto. Instinto, que es la carta 877. También está ahí lista para jugarse unas partiditas Del Counter Strike. Del Counter Global Defense. Creo que era Global Defense, ¿no? Y bueno, tiene 870 de resistencia. Mucha resistencia para tácticas de shooter. Este sobre ya le superió al anterior. Mira, con dos legendarias. Con el fondo metalizado. Y esta dorada de Instinto. Este sí que es, es un potente... Un potente sobre este, claro que sí Vamos por el siguiente Vamos acomodando acá las cartitas Y el siguiente también del equipo de Thanos A ver qué tenemos Me gusta la sensación de abrir ah, el sobre Y no saber qué hay adentro No saber qué nos puede salir A ver, lo vemos despacio Uy, está mirando para este lado Miramos para allá y tenemos Una tormenta de facha. cinco cartas La primera es el guardia de honor Guardia Honor, tiene este efecto flor de fondo verde, tiene 800 puntos de ataque y es la carta 1344. ¡Se parece un Power Ranger! ¡Claro que sí! Y después nos encontramos otra carta dorada, es la 157 la Maestra Shuriken. Otra ninja, bien preparada para atacarte en las noches, donde los samurais pelean con de todo. Está bastante buena esta ninja, esta maestra del Shuriken. Seguido por... Me está gustando bastante esta colección Me está gustando bastante, tío Me está gustando más que la colección remixada Que abrimos ya hace bastante tiempo Hicimos un video, chicos Un video abriendo 20 sobres de la colección remixada En forma de árbol de navidad Anda en nuestro canal, a nuestra lista De nuestro playlist de unboxing Te vas a encontrar todos estos clásicos Pero acá lo encontramos con las versiones legendarias Ahí nos salieron uno, un par Pero fueron épicos Vamos a ver qué nos encontramos acá a Azote, Azote, la, es la carta más sumisa que vamos a encontrar en todo, en, toda, en todo este unboxing. Tiene 555 puntos de ataque y es la carta 1338 de la colección, no se le ve la cara. Pero sí el corazón, arre, se le ve el corazón. Bueno, después hablando del corazón nos encontramos a Chic, la chica más fashion, más Chic, con un fondo dorado entrerejado bastante copado. Tiene 905 puntos de tecnología. Es la carta 1918. Recordad que si todavía te falta completar las colecciones anteriores. Puedes ir completándolas con esta última. Que te va sacando las mejores. Después tenemos otra. Mirá este dorado. Este metalizado de fondo. Está buenísimo. Tenemos a la dama helada. Es la dama helada y totalmente enmascarada. Y es la carta 1111. Capicúa. Me encanta que los números sean perfectos. Este tiene 950 puntos de ataque. ¡Claro que sí! ¡Qué grosso! Este, bueno, tío, este sobre... Tiene 3 tres, tres cartas poderosas. Es un buen sobre. No es tan épico como el anterior, pero sí es muy bueno. Muy buena la tasa de cartas que puedes conseguir en cada uno de estos sobrecitos. Vamos por el siguiente. Esta noche se puede hacer larga. Esta noche se puede hacer un poco más corta si sí, empiezan a salir repetidas. Pero espero que no, espero que sean todas cartas novas, nuevas o que nos falten tenemos a la isa prehistórica la isa, la isa tagliani del prehistórico de la era de los dinosaurios, tiene 895 puntos de ataque ahí, mirá, le comió un dinosaurio y el fondo dorado es épico, nada más y nada menos seguido de acá bueno, ya tenemos otro galaxy también con ese efecto metalizado muy copado bien legendario con esto te digo que se puede hacer la noche más rápida si llegan a salir más repetidas, pero está bastante buena la carta, seguido por la maestra del esquí. La maestra del esquí me acuerdo que había salido junto con varias versiones de los maestros esquiadores. Bien como para, para los juegos atléticos del invierno, no sé si vieran los juegos atléticos mundiales, los olímpicos de invierno, se, se, están bastante buenos, son entretenidos, y este tiene 620 puntos de ataque, es la carta 96 de la primera colección chicos. Seguido de Ponche, la reina de la Navidad, la reina de las bebidas de Navidad. Recuerdan que en, bueno, en Estados Unidos, en los países nórdicos, las Navidades son, bueno, son bien nevadas, bien frías. No bueno que con el frío tomarte un buen Ponchecito con 655 puntos de ataque. Es la carta 502 de la colección. Seguido por la tenemos a furia enmascarada con 850 puntos de ataque es la carta 511 de la colección es un luchador de lucha libre bien mexicano, bien poderoso vamos a ver entonces que este sobre tuvo buenas cartas pero una que ya había salido repetida y una que viene de la era de los dinosaurios vamos por el siguiente una del sobrecito de furros vamos a ver Comentanos cuáles son hasta ahora las mejores colecciones que van saliendo. Así vamos a abrir sobrecitos que todavía nos faltan. Esta semana ya habrán visto que abrimos de la colección número 12. Pueden salir más. Pueden salir más colecciones o más cajas de series que no están en los kioscos ahora y que solamente puedes conseguir o en ferias o en lugares especiales. Pero bueno, a mí me gustan mucho las colecciones retros. En algún momento vamos a buscar colecciones retros. A ver, este sobre tiene cartas, esperen que me acomodo ah, me acomodo un poco me acomodo para irme bien derechito al vicio, porque todavía hay sobres para rato, todavía hay muchos sobres en el canal que te trajo el primer unboxing de esta colección, claro que sí, vamos por la siguiente tanda y tenemos al peleador, al peleador que tiene ropa no de peleador, sino más de futbolista con el fondo ahí dorado, tiene 805 puntos de ataque y es la carta 1600 Seguido del Soldado Tóxico, debe ser el enemigo del Eternauta. El Soldado Tóxico es la carta 1791 y tiene 920 puntos de tecnología. Me recuerda mucho a la película de Volver al Futuro, que es cuando, se, cuando nuestro el protagonista, Marty, utiliza el traje de, espacial. va En realidad era un traje radioactivo. Y lo, lo, lo confunden con un extraterrestre. Él viaja al pasado y lo confunden con un extraterrestre y le quieren disparar con de todo, ¿no? Es terrible. Más o menos ese mismo traje radioactivo tiene este soldado tóxico. Después tenemos a Stratus. Stratus, Stratus nos había salido en... Ya van a ver en qué, vayan a ver los unboxings del canal porque no salió Stratus, no van a saber en cuál colección nos salió, pero sí, acá lo tenemos una versión dorada, muy copada, con 995 puntos de resistencia, seguido nada más y nada menos que del Ether, el Ether que también está ahí enmascarado para respirar en cualquier lugar, con 950 puntos de ataque, muy copado su pelo, seguido por tenemos a Oblivion me gustan estas cartas me gustan estas cartas que tienen por ejemplo armaduras, bien espaciales, bien grosas bien futuristas este tiene 850 puntos de ataque es la carta 364 de la colección ya la 364 sería de mmm, la segunda tanda de cartas de la segunda expansión salía entonces este sobre está bastante cool bastante bueno, ninguna carta la tenía pero están muy cortadas excepto Stratos, creo que estratos es sí Vamos por otro sobrecito de nuestro Thanos. A ver si saldrá Thanos. A ver si saldrá Thanos en esta ocasión. Hola, queremos. Queremos a la. mira, Queremos a la Furra. Queremos a la Furra y queremos a Thanos. ¡Claro que sí! Son muy buenas cartas. Y acá tenemos. Uh -huh, cinco cartas. La primera es grosísimo, lo tenemos a Raven. Lo tenemos a Raven metalizado en la carta número 1330. Mirá ese legendadísimo, es legendario. ¿Sabes qué? Nos faltaría también el Raven que se disfraza de Deadpool. Pero ese está tremendo, tremendo. Por fin lo tenemos uno de los primeros Raven, tipo tijera. Y después lo tenemos a doble cross. Doble cross ahí con un parche en el ojo. Tapando su encanto con un fondo también dorado. Tiene 960 puntos, acá nuestro Raven tenía 990 en resistencia, nada mal, nada mal, este par de cartas ya, este sobre está buenísimo. Seguido por The Paradigm, el Paradigma, también con ese fondo ahí medio triangular como las cajas, está muy cool, muy cool como se refleja el dorado, con 910 puntos de tecnología, y me gusta ahí los emojis que tiene por cara. Tenemos al acechador aéreo, me parece que el acechador ya no salió, con 710 puntos de ataque, seguido por... ¿Quién nos saldrá ahora? Esperen que más común un poco, lo tenemos a... El agente de medianoche, el jopón. El jopón de 400 puntos de ataque, la carta 169, ya creo que iba por la segunda tanda de cartas, este jopón de medianoche. Bueno, ¿este sobre? Este sobre te digo... Valió la pena por Raven. Los demás están buenos, pero Raven es quien la rompe en este sobre. Por completo. Vamos por más. Todavía hay más. Todavía hay más. ¡Uah! Todavía hay más sobres, chicos. Vamos a... Tendríamos que haber preparado café. Tendríamos que haber preparado café para irnos bien derechito al vicio. Para ir bien derechito al vicio con un par de donas. Una pizza o algo. Vamos a ver... <risa> Está buenísimo, está buenísimo este cupido, que es un cupido más hecho de mármol, de cemento, con unas franjas doradas muy copadas. Tiene 650 puntos de ataque, es la carta 217 de la colección. Ah, muy copado, muy estatuesco esta carta. No sé qué decirles, no sé qué decirles de Twisty, no sé qué decirles de Twisty, es muy raro. Te imaginas encontrarte primero. El fondo dorado es épico, es legendadísimo. Pero Twisty, Twisty, con esas caras, te imaginas encontrarte Twisty de noche, en una partida nocturna, tenerla Twisty. Tiene 750 puntos de ataques, pero Dios, mira esa cara, esos ojos, ese pelo. Es perfecta, Twisty. <ríe> Seguida por. Lo tenemos a Gil, lo tenemos a Gil todo pintado ahí, con la cara pintada como si fuese Naruto, con 690 de ataque, de resistencia. Y 820 de tecnología, muy copado el guild ¿Y aquí tenemos? Acá lo tenemos a Ariete, al Ariete todo millonario Mira con toda esa ropa, tiene ropa de streamer, bien millonario Con 860 puntos de ataque, es la carta 436 de la colección Y al final de este sobre tenemos a Wang Yu. Claro que sí, vino derechito de los tres reinos para apoderarse de todo Guanyu, todo dorado, todo completo Ha sido uno de los personajes más épicos de la mitología De la mitología de la historia china, claro que sí Y tiene 940 puntos de ataque Es la carta 1015 de la colección ¿Es, ¿Es un sobre? ¿Este sobre? La verdad es que ha sido un poco raro Personajes bastante raros, pero eso es lo que me gusta de estas colecciones Que tengan muchas cartas randoms Este por ejemplo, este cupido, más que nada Vamos por el siguiente. Todavía hay más sobres. Todavía hay más sobrecitos. Podríamos haberlo dividido. Pero saben que este mes tenemos muchos unboxings. Varios unboxings. Así que queremos disfrutar este con de todo. Este mega unboxing. Gracias a nuestros amigos de Flash Gondo. Recuerden. Mandarles un saludo en sus redes sociales diciéndoles. Ah, te vi en RDC Cine. Te vi cuando se fue derechito al vicio. Muy buena colección. Recomiéndenos, recomiéndelos a ellos también para que esta familia de coleccionistas crezca cada vez más. Después tenemos la carta de Moxie, Moxie que está bastante copada ahí con <risas> los cosos puntiagudos, está muy cool. Y el fondo dorado tiene 915 puntos de tecnología y la carta de 1935 de la colección, seguido por... Pues los Power Rangers, no, claro que no. Tenemos al Centinela Oscuro, este robotoide bien poderoso, bien potente, con 705 puntos de ataque y 825 de resistencia. Mira ese diseño. A mí me encantan los mechas, me encantan las series N, me gustan las, las series donde hay diferentes. Como, a ver, por ejemplo, los Gorangers, tenés Kamen Rider, tenés también los Power Rangers, que serían los Super Sentai. Tenés después, a ver qué más, tenés varias más, como Baron Von sería, Baron Von sería también dentro de ese género, entraría dentro del género de estos superhéroes, pero está muy bueno, muy copado, muy grosso, seguido por... ¡Al Pilar! ¡Al superhéroe Pilar! Está hecho como un 100 pies su máscara, y tiene 845 puntos de ataque, también con el fondo dorado me copa un montón, seguido por ariete es radiante ariete acaba de hacerse más radiante y más flúor con 385 puntos de resistencia en la carta 171 de la segunda expansión de las cartas de Fortnite y mirá este metalizado mirá lo que es este mirá lo que es esta monstruosidad este legendario esta bestia es el último nike de las cartas de los nikes vieron que acá en el sobre aparece un Knight muy potente al lado de nuestra furresca bueno tenemos al Ultima Night, mirá todo metalizado con 950 puntos de ataque. es La carta 2067 de la colección. Wow. O sea, si te faltaba esta carta, ahora la puedes tener acá en estos sobrecitos. Es épico, papi. Es épico. Este sobre fue épico. cantidad de doradas muy copadas. Y estos personajes, Ultima Night. Y Sentinela Oscuro, recontraban. Claro que sí. A ver, vamos corriendo los sobrecitos para que no... Va... Uy. Los sobrecitos que ya abrimos, váyanse, váyanse hacia la derecha. Y todas las cartas que ya. Mirá lo que son estas cartas. Miren todas las cartas que ya abrimos hasta ahora. Es un montón. 20 sobres. 20 sobres. Así que vamos por más. Vamos corriéndolas. Vamos corriéndolas para que.. Para que puedan verlas, para que puedan ver cuántas hay. Vamos a.. Todavía faltan. Todavía hay más sobres chicos. Esta noche se hace larga. Mamá, anda a preparar. Ah, ¿por qué le mandaba a la mamá. Papá, anda, ¿por qué le mandaba al papá? preparame una taza preparame un litro entero de tan de jugo de naranja porque esta noche de unboxing se hace larga vamos a buscar vamos a buscar un termo vamos a cargarlo de agua, vamos a llenarlo para hacernos unos mates porque esto todavía sigue chicos, todavía sigue tendríamos que haberlo puesto ah, tendríamos que haberlo puesto en un principio la advertencia de que esto sí iba a ser largo pero bueno, estos sobres esta nueva colección está bastante grosa vamos a Abrirlo Y... ¿Qué nos saldrá? ¿Qué nos saldrá? ¿Qué haremos con tantos sobres? ¿Con tanto plástico? Recuerden chicos que todos los sobrecitos que son de aluminio Puedes utilizarlo para crear una antena de aluminio bien casera O... Puedes reciclarlo para que el medio ambiente no se destruya más Está bueno, está bueno reciclar cosas chicos Está bueno Y siempre y cuando no afecte al medio ambiente Pero bueno la primera carta que nos encontramos es la maestra de esquí de China. Como vieron, hay varios personajes del, bueno, de los maestros de esquí. Y esta tiene 815 puntos de ataque. Muy copada. Y la siguiente será la castigadora que te dora. La Dora, la castigadora. ¡Ey, Dora! Tiene 700 puntos de ataque. Tiene 700 puntos de ataque. Y por favor, no me hagas decirlo. No, me hagas decirlo. Esta castigadora quiere ¡ah! quiere castigarnos y nosotros decimos sí, a no. no, chicos, claro que no, no dejes que te castiguen, y oh, bueno es la carta 1333 de la colección, no dejes que te castiguen, es un engaño, es una trampa, después tenemos a Zalea Clark, ¡Fuah! hace mucho que no viamos a Zalea Clark, con 795 puntos de tecnología. ¡Wow! ¡Qué copado! Tiene el peinado de María Elena. De casados con hijos. Mira quién nos encontramos después. ¿A quién te vas a encontrar ahora? Claro que sí. Es a Bull Tour. Al Bull Tour, Ahí todo preparado. Con un fondo dorado. Mira eso. Mira esos ojos. Está tremendo el Bull Tour. Con 950 puntos de tecnología. Está muy epicardo. Y después tenemos... Al Surshot, claro que sí. Decime, a ver, comentarme debajo el video si el Surshot no se parece. Ah, no se parece a este streamer español tan conocido porque se me olvidó el nombre de ese streamer. Después, se me... Después lo voy a recordar y seguramente lo voy a poner en los comentarios. Pero en serio, se parece mucho a. Ah, por favor, ¿cómo se llamaba? A ver, pausa a todos, pausa a todos. ¿A qué streamer español? acaba que hace poco fue padre y que se casó, se parece. ¿A qué streamer español se parece? Ahí con las cejitas, con los ojos chiquititos. ¡Ah! Y con su paciencia infinita hacia los demás. No, se reparece, pero no acuerdo el nombre. Bueno, tiene 890 puntos de tecnología y 880 de resistencia. Se lo habrán dicho mil veces que se reparece este personaje. ¡Claro que sí! Vamos por el siguiente sobrecito. A ver qué tenemos. A ver qué nos saldrá. Y tenemos 5 cartas La primera es ROX ROX que la teníamos a, ya no habíamos visto en otra versión Pero esta es mucho más copada con el fondo dorado Y tiene 975 puntos de resistencia Muy grosa la Roxy. Y aquí tenemos acá al Sargento Jonesy Jonesy acaba de subir de grados Acaba de hacerse más poderoso Y es el Sargentazo con la carta número 85 de la colección muy grosso me recuerda al unboxing que hicimos de los sobres remixados donde nos salió la carta número uno y sabés quién es la carta número uno tenés que ir y ver ese tenés que ir y ver ese unboxing claro que sí pero bueno acá lo tenemos con 455 puntos de ataque y un fondo flor bien bien copado bien magenta y al lado suyo claro que sí si tenés al sargento lo tenés al quinto recluta Decime si no es épico tenerlos ambos juntos, uno detrás de otro. Encima con el fondo ahí legendario, con el fondo metalizado. Metal puro, papá. Tiene, a ver, 385 ataque y es la carta 297 de la colección. Este ya venía en la segunda expansión y este venía en la primera. Wow. Y después tenemos a la castigadora. Ya tenemos ya tenemos nuestra primera, o oh, ya es la segunda carta repetida de la noche, y ¿sabes qué? no me arrepiento de nada, la castigadora es muy grosa, y la carta 1333 de la colección, así que ¿dos castigadoras? ¡claro que sí! ¡push! y después tenemos a... ¡Paleo Luna del Paleolítico! Otra chica que fue comida por un dinosaurio. Oh, está muy copado el fondo. Ahí también dorado. Bien plateado. Está copado con 880 puntos de ataque. Vamos a ver si tenemos más cartas de dinosaurios. Más castigadoras. o oh, más ag agente si nuevamente. Wow, este sí fue un buen sobre. Este sí fue un sobre bastante epicardo con estos dos. Estos dos, claro que sí. Seguido por... Y hasta ahora chicos, hasta ahora, quiero que se pregunten entre ustedes y respondan ¿Cuál colección es mejor? La colección de Lux, donde tenés las cartas brillantes O la colección de orígenes donde tenés todas las cartas legendarias ¿Cuál te parece la mejor? Encima de la deluxe, de la deluxe nos tocaron buenas cartas como la de Black Widow brillante Pero también podríamos habernos tocado un Naruto o cartas así bien epicardas era muy random la que te podía salir. A ver. Las siguientes son 5 cartas en este sobre y... Tenemos a... ¡Rebel! La rebelde o el rebelde con... 850 puntos de ataque y 890 de resistencia. Es <coughs> la carta 1313. 1313. También con un fondo ahí, metalizado. Seguido por la estrella. La estrella es la 78 de la colección, ahí con un fondo verde muy flor con 640 puntos de resistencia. Esta ya vendría en la primer colección. Después tenemos a la Penny estrellada, parecida a la Penny gringa, con los colores de la libertad de... Bueno, de la libertad de Norteamérica, claro que sí, de la libertad de los yankees. Con 615 puntos de ataque. Seguido con la segunda, la tercera repetida que es el Sentinel oscuro, ahí todo brillante, todo robotizado, listo para gobernar el mundo. Y por último, tenemos al Eternal Voyager, que espera, para par, par un segundo. Nos salió el Eternal Voyager, ¿no? Pero este, mirá, se quitó la máscara. Este se quitó el casco y está totalmente manipulado para... Está totalmente controlado por el poder espacial. Con un fondo ahí dorado, también copado Es la carta del 755 De la colección, wow Dos eternal boyagers tenemos hasta ahora Entonces, en este sobrecito Muy copado, muy copado este sobrecito Vamos por el siguiente, o abrimos uno Del team furrazo, ¿tenemos otro Del team furrazo por acá? Tenemos este del team furrazo Claro que sí Después lo demás parece que son puros Thanos Puros sobres de Thanos Todos son hijos de Thanos, a ver Hijo de Thanos. <risa> a ver. En este sobre tenemos al Congelación. Lo tenemos a Congelación con 560 puntos de resistencia. Muy cool. Tipo tijereta. Listo para los para el. Esto está para los ataques bien... En lugares fríos. En lugares helados. Como los altos Alpes. Pues tenemos otro Sargento. Acá otro Sargento Fluor. Muy buena repetida. Seguido por... EL MILITAR ESTRELLADO Lo tenemos al Militar Estrellado con bufanda de los colores también de Norteamérica Fondo Fluor Rosado Y tiene 640 puntos de ataque, la carta 421 de la colección Comparalos, ¿A quién preferís? ¿Al sargento o al militar estrellado? Después tenemos... Nada más y nada menos que a la tropa plástica Una tropa plástica dorada y ustedes dirán, ¿Qué onda? ¿Qué onda con tu suerte? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nuestro último boxing ¿Adivina quién nos salió? ¡Claro que sí! Nos salió una tropa plástica. Y ahora lo tenemos en otra versión. Con 880 puntos de ataque. Seguido por la fast Fastball. La bola rápida. La jugadora de béisbol. Con gorrita de su equipo. Y con antifaz para que nadie sepa que es ella. Con 645 puntos de resistencia. Es la carta 1250 de la colección. Nuestra beisbolista Vamos por... Otro sobre más Y aquí tenemos acá Vamos a tener A ver, ta, ta, ta, ta, a ver si nos acompaña la suerte En esta tanda de cartas En esta mega tanda, en este mega unboxing de cartas De la saga de orígenes De las expansiones 1 al 12 Y tenemos al presagio Mirá este presagio Este épico presagio Con un fondo metalizado, mirá Es un espejo este metal, es buenísimo 900 puntos de ataque es la carta 469 de la colección. Después tenemos que separar todas las que son así metalizadas porque son, mira, hablamos de una y tenemos dos. Solamente que este tiene un fondo entrerejado, muy cool. No tenemos salsa eso pues, te combate con una máscara, con una máscara misteriosa y mira. Tiene solamente 65 puntos de resistencia. Tiene solamente 65 puntos de resistencia, re chiquitito, re débil la resistencia Pero tiene 720 en ataque y vale un millón, un millón de puntos Es la carta 192 de la colección y mira qué copados ambos, ambos brillantes, ambos metalizados <risa> Seguido por el segundo, el segundo que no sé si es un buen apodo, pero bueno tiene fondo dorado tiene 840 puntos de ataque. Es la carta 1614 de la colección. Pero el segundo, en inglés creo que tiene que ver con un chiste que no está tan copado, chicos. Que no se puede decir qué significa ser el número 2. Después vamos por la tempestad. La tempestad, ahí todo, misterioso. Hecho de neblinas oscuras. Con 700 puntos de resistencia y 830 de tecnología. La tempestad es muy buena carta, muy copado. No me lo esperaba. Y después nos tenemos al Shogun. El Shogunazo. El Shogunazo que vuelve a ser una de las cartas más poderosas del juego con 999 puntos de ataque. Como que los Shogunes son los más rompedores de todos en ataque. Claro que sí. Es la carta número 1000 de la colección. Un número perfecto. Entonces en este sobre tenemos poder total. Poder bruto. Lo tenemos al Presagio. Sabueso de combate. Al segundo. Y al Shogunazo. Vamos por el siguiente Y yo me pregunto ¿Qué sobre te podrá salir a vos? ¿Qué tan poderosa será la co La con la conexión, la combinación De cartas que te puede salir a vos en uno de estos sobres? Pero todavía ¿Saben qué es lo que me entusiasma más? Que todavía no nos salió tan Todavía no nos salió ni la Furra ni Thanos, así que todavía hay mucho para buscar. Todavía podemos buscarlas, todavía podemos encontrar estas cartas. Pero bueno, cada vez faltan menos sobrecitos, vamos tirando todos los sobres que se los abrieron. Todavía nos faltan estos sobres, así que vamos por esta tanda y lo tenemos al Bribón. Lo tenemos al Bribón, ahí todo salido recién de la prisión, con su traje a rayas oscuros. Y tiene 630 puntos de ataque, es la carta... 491 de la colección seguido por una versión dorada de Waypoint, el punto del camino, el camino puntual tiene 860 puntos de tecnología y 820 de ataque y de resistencia, muy grosa la Waypoint seguido del metalizado del Ragnarok del Ragnarok vikingesco con 960 puntos de ataque es la carta 508 de la colección y mira que mira que temeroso este Ragnarok, <risas> seguido por el pasado de rosca. ¿Qué sí? Si, qué, qué, qué significa pasado de rosca? De rosca de Pascuas, de rosca navideña. ¿De qué tipo de rosca te pasaste, no? No, John Lennon Tiene 610 resistencia La carta 691 De la colección <risa> Re hippie Seguido por El Spark Plug El Spark Plug también Ahí la tenemos bien de una, Con una onda más urbana Con una onda bien urbana, bien canchera Con 650 puntos de ataque Vamos por el siguiente Vamos que todavía podemos Vamos que Todavía hay sobrecitos de Thanos Sobrecitos de furras a ver si este alfajor... A ver si este sobre tiene un alfajor o hay más Abrimos cinco cartas y la primera que nos encontramos es... Scott, ya tenemos a Scott. Scott, mi mejor amigo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una marca de papel higiénico que se llama Scott. Que tiene un perrito en la portada. Y vos decís, Ese, esa marca de papel higiénico es tan suave como un perrito. Y después te pones a pensar, no quiero que mi papel higiénico, que sabemos dónde va a terminar. Tenga la cara de un perrito, ¿no? Claro que no. Pero bueno, le tenemos a Scott. La carta 136 de la colección. Seguido por Galaxy. Ya es la tercera versión de Galaxy que tenemos. ¡Epa! Con 830 puntos de ataque. Y este Galaxy tiene un fondo dorado. El otro creo que tenía un poco de color rojo de color carmesí después lo tenemos a pole, lo tenemos a pole polenta al polenta de 830 puntos de tecnología y 825 de ataque al polenta ahí todo vestido de blanco bien cool Seguido por otro sargento, podemos decir ahora, fehacientemente, realmente convencidos de que el sargento es la carta que más se repitió. Ya tenemos tres sargentos, ya podemos jugar al ajedrez. A ver que no se necesita tantos sargentos, pero bueno, este tiene 455 ataques, nada mal. Seguido por la crepúsculo, la novia gótica que vos tanto querías. La novia gótica que tanto querés presumirle a tu papá, y a tu mamá, a tu familia, ¡claro que sí! Una novia gótica lectora con 580 puntos de ataque. Tiene, bueno es la carta 674 de la colección, seguido por, cada vez falta menos, cada vez nos acercamos, ¿a qué? ¿A la furra o a Thanos? ¿Cuál es nuestro destino conseguir la carta de la furra? ¿Cuál es nuestro destino conseguir la carta de Thanos? Comentanos. ¿Qué team sos? Después tenemos estas 5 cartas Y la primera que nos encontramos es... El detective noir El detective clásico de las novelas que de... A mí me encantan Me encantan las novelas de detectives Porque vos tenés que resolver un caso O tenés que llevar al lector a resolver un caso Con todos los indicios que hay en el camino Es muy copado, muy entretenido Y tiene 755 puntos de ataque Seguido por la líder del equipo azul si te gusta jugar unite al equipo azul con 340 puntos de resistencia, es la carta 225 de la colección. Y mira sus valores, ambos valen 950.000 de valor, muy copados. Esta es la 405, cha Y tenemos, ahora sí, si lo teníamos a Raven en un modo bien copado, ahora lo tenemos a Cuervo, acá... La carta número 208 con 680 puntos de ataque. Mira qué grosso! mira qué copado lo tenemos al cuervo! ¡Sí! Me recuerdo cuando abrimos las cartas chinas de Fortnite que teníamos uno así todo del cuervo completo. Pero tenía como 67.000 puntos de ataque. Era una cosa bastante rara. Pero este está buenísimo. Este está, mira, con el fondo dorado es genial. Me encanta tener a este cuervo. Me encanta que salgan estas cartas clásicas. A ver, ¿qué más? Tenemos a... El cero absoluto, el cero absoluto tiene 630 de ataque, es la carta 124 de la colección. Y a ver qué más. <coughs> tenemos al líder de escuadrón con 605 puntos de ataque. La tenemos ahí, con un peinado bien moderno, bien rapadito, bien cortito. Este sobre es rarísimo, no me esperaba que saliera en una de estas cartas. Pero Raven, va, el cuervo, es como que es la que más resalta entre esta mano. Vamos por otro sobre más. Ya solamente nos falta este. Y sería en total cuatro sobres. Cuatro sobres nada más. Cuatro sobres para esta mega, este mega unboxing. Esta mega tanda de cartas de la expansión de orígenes. Y te digo la verdad. Todavía nos falta taro todavía nos falta la Purra, todavía faltan cartas, así que todavía podríamos buscar más, quién sabe. Pero bueno, la tenemos a Reno, a la Reno, a la Reno de Navidad, con la nariz ahí de Rudolf, y unos 530 puntos de resistencia. Muy copado, muy navideño, muy festivo, seguido por el Malcore. <ríe> Malcor, Malcor, que nombre más raro Malcor, pero bueno, tiene 950 puntos de ataque, así que es una de las cartas más poderosas. Seguido por. Wow. Wow, wow, wow. Si podríamos decir que nos encontrábamos anteriormente a Ultima Knight, no nos íbamos a imaginar que nos iba a salir esta otra versión. La versión Maestra del Sobre, os oh, para momento. O será la misma. Esperen un segundo que echamos un vistazo. ¿Es el mismo Ultima Knight? ¿Es el mismo Ultima Knight que nos había salido anteriormente? Queremos echarle un vistazo rápido, tenemos que averiguarlo ¿Es el mismo Ultima Knight? Y mientras tanto, miren, miren como todas estas cartas que pueden salirte Miren la gran variedad que hay dentro de las primeras 12 expansiones Como para que quieras coleccionar esos sobrecitos antiguos Es otro Ultima Knight, claro que sí, lo tenemos acá rojizo Y acá lo tenemos en su versión dorada, qué épicos Qué épicos los dos, la verdad que sí Qué épicos ambos. Y acá lo tenemos bien, Epicardo. Con 960 puntos de ataque en la carta número 1566 de la colección. Todo metalizado, Mira qué grosso. Seguido de otra Waypoint. Waypoint está bastante copada con 820 de ataque y resistencia. Y tenemos a... Mirá esta, tenemos a Freestyle. Está bastante copada Freestyle, también con un fondo dorado triangular. Y... Me gusta su estilo, me gusta su estilo, me gustan sus auriculares, bien DJs. Y tiene 925 de tecnología, la carta 2064 de la colección. Vamos a abrir más, vamos a abrir los últimos tres sobres antes de que termine esta noche. Esta larga noche que se está volviendo fría en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a abrir este sobre sin Vamos a ver qué tenemos... Cinco cartas. Me gusta que todavía sigo abriendo cartas. Todavía me sigo sorprendiendo por las cartas que puede salir. Dos última Nice. ¡Qué grosso! Y ya tenemos a la Brigada. La Brigada que no está abrigada. Que se va a congelar. Que va a tener moco. Si no se pone un buzo en esta noche fría. Con 810 puntos de ataque. Seguido del Rey. Hablando de hielo. ¿Hablo de frío? Hablo de frío y aparece el Rey venelado. ¡No! Tiene 850 puntos de tecnología, el bien Helado. ¿Nos saldrá el Raven Deadpool? No lo sabemos, pero este bien Helado está con 720 de ataque y 850 de tecnología. Y es la carta 969 de la colección. Seguido por Visión de Acero. Visión de Acero tiene 650 de ataque y unos ojos con visión nocturna integrados a su cráneo. Y el que tenemos después, otra vez, a la tormentosa, a la asustadiza, a la que nos da miedo de la twisty de noche Con 750 de ataque Y al final, la tenemos a Guerrera Guerrera que te guerrea con de todo Con 700 puntos de ataque y es la carta 258 de la colección Este sobrecito se puede decir que es de los más flojos, excepto por nuestro Raven Helado Qué grosso este Raven Helado se puede decir que Raven es de los personajes más queridos O es de los personajes más copados que tenía Fortnite Pero bueno, vamos con los últimos dos sobres El que vino todo así, uva, marcado Y el que viene un poquito marcado, vamos a ver ¿Qué nos saldrá? ¡Ah, Dios! Que sea... ¡Ah, no, no, no! Ya vimos la primera Pero quiero que salga Thanos ¡Quiero que salga Thanos! ¡Comentemos todos! Quiero que salga Thanos Thanos o la furra Thanos o la furra Y Tenemos al palito de pescado Al palito de pescado con el fondo dorado Y unos 855 puntos de ataque La carta 1956 de la colección pero bueno, está con el fondo dorado. Se puso un BR para jugar al BR chat. <risa> Seguido por el aeronauta. Aeronauta y también otro que está completamente tapado. Con 845 puntos de tecnología y de resistencia. Me gustan sus fondos. Me gustan cómo brillan sus fondos. Seguido por la Penny estrellada. Que ya la vimos. Ya la vimos comiéndose una hamburguesa bien norteamericana. Una hamburguesa, claro que sí. Con 615 puntos de ataque. Y nos encontramos pues a la maestra Shuriken. Nuevamente la maestra Shuriken ya la tenemos entonces repetida por 2 con 515 puntos de ataque y un fondo doradito, muy grosa. Seguido por... El super goleador, lo teníamos al super defensa mundialista, ahora tenemos al super goleador del mundial con 500 puntos de ataque. En la carta 481 de la colección y de fondo están los países que juegan al fútbol como Dios manda, como Argentina de Maradona o Brasil de Pelé. O Estados Unidos de cualquiera de la FIFA Pero bueno, muy grosso, muy copado Ahí tenemos también la bandera de Japón Este sobre es muy dinámico Pero nos salieron dos repetidas Aún así, tenemos al super goleador Y por último, el último sobre ¿Y saben qué? Quiero que salga Thanos Quiero que salga la furra Quiero que salgan cualquiera de esos dos porque si no, después tendremos que seguir y seguir y seguir en la búsqueda de estos dos mega personajes. De estas dos cartas que nos faltan. A ver si... Abrimos y lo tenemos dado vuelta. Esta sería la última carta de la noche. Así que estoy diciendo, estoy esperando que esta sea el sobre. El sobre que marque todo. Este iba a ser, este sobre marcado. Está marcado porque estaba adelante de todos. Este iba a ser el primer sobre que abriéramos. Vamos a ver vamos a ver que nos sale la Night Bean epa, epa la Night Bean mira qué mentalizado que está con 870 puntos de ataque y esos ojos de esos ojos de bueno, te voy a no sé, son ojos muy poderosos, son ojos de son ojos de ganadora son ojos de, te voy a ganar la partida toda la noche no te voy a dejar jugar completamente no y después tenemos a la anti la anti arrumacos, epa, la anti -arrumacos, con 950 puntos de ataque, no te deja arrumaquear, no quiere que arrumaquees, no, <risa> la anti arrumacos, por qué ese nombre, no le gusta el romance, mira, de hecho, mira, su armadura tiene un corazón roto, tengo el corazón con agujeritos, te dice. Pero si sí, no, no quiere romance, solamente quiere pelear y jugar al Fortnite. Lo cual me va bastante bien. La siguiente carta, por favor, que sea Thanos, por favor, que sea Furra. Es el armadillo con su copo. claro que sí. El armadillo con su copo tiene 600 puntos de resistencia, 560 de ataque. Es la carta 808 de la colección. La siguiente carta es... El Sabueso de Combate El Sabueso de Combate Con el fondo ahí también metalizado Ya nos salió, es la carta 292 Eso significa que la última carta Si la última carta no es Thanos No es Furra, todavía tendremos Que seguir en la búsqueda Y es nada más y nada menos Y antes de que veamos la última carta queremos agradecer a todos los que nos vieron A todos los que fueron parte de este mega unboxing De esta tanda de 20 sobres Y la caja de la colección Orígenes Queremos super saludarnos, así que la última carta es la que representa toda la noche y es el agente de medianoche. ¿Cómo digo que la que representa toda la noche y sale el agente de medianoche es un mal chiste? Es un mal chiste inesperado, no. No, mi última carta es el agente de medianoche, no. No, pero bueno, pero bueno, hablando en serio, hablando en serio, chicos. Mirá todo esto Salieron muchas cartas grosas Salieron muchas cartas inesperadas Muchas cartas que no podíamos creer Que iban a estar en esta ocasión Y no salieron encima ese, mira ese night Está buenísimo en cualquiera de las versiones Que te salga, así que Vamos a echarle un repaso súper rápido Súper rápido, rápido, rápido Porque bueno, porque sí, porque los que vieron el video Completamente no van a querer después Ser cambiados por un segundo de flash de flash wow, De los últimos segundos ¡Súper rápido, Wow. todo esto fue RDC Cine todo esto fue RDC Cine en el unboxing de la caja de Fortnite orígenes de las expansiones 1 al 12 esperamos que te haya gustado, divertido, hecho pasar el rato hecho filiar el mate o hecho calentar no sé, el mate cocido de esta noche y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por ser parte de esta celebración continua que es RDC Cine y siempre estaremos yéndonos derechito al vicio. Gracias por participar, gracias por comentarnos. Recuerden que siempre que nos comentan debajo de los videos, luego los saludamos. Claro que sí, leemos sus mensajes, leemos sus mensajes y los saludamos. Así que nos vamos en una nueva tanda. Decinos cuál fue tu carta favorita, cuál fue la carta que más viste en esta tanda que vos dijiste. Esta es la que se iba a repetir. Esta es la que ya tengo varias veces. Esta es la que más voy a cambiar. Y eh, comentaros cuáles nos falta. ¿Cuál te salió, por ejemplo? Si abrimos de la caja, nos faltó ella, claro que sí. Nos faltó este. Nos faltó ella también. Nos faltó Pili. Nos faltó la banana Pili. Nuestra colección. Bueno, nos faltó Furro. Nos faltó Thanos. Che, nos faltó también el Mega Furro. Nos faltó el Mega Furro. Bueno, el Rey Vikingo. La Reina de Hielo nos falta. Nos falta también truecitas. O sea, mira, de la caja misma todavía nos falta una bocha. Todavía hay mucho por conseguir, mucho por buscar. Entonces, continuaremos en la búsqueda de estas cartas. Yéndonos siempre derechito al vicio.